Te voy a responder, y yo lo he repetido, yo lo he dicho en mis videos, me he despedido con la frase diciendo Patria y Vida, ¿por qué? Porque es el lema de todos los cubanos, es lo que nos une, pero para mí en particular Patria y Vida es una falsa, Patria y Vida Patria y Vida para mí es tremenda reverenda falsa y tremenda reverenda mierda ¿Por qué? Porque el rostro de Patria y Vida está representado aquí en el exilio por quienes por los artistas cubanos. Y para ser un artista en Cuba de élite, de primera línea, había que ser un cingado perro al servicio de la dictadura. Porque si usted no es un hijo de puta en Cuba, trabajando en lo que es la televisión, no, usted no asoma ni un dedo por ahí, por una cámara. Usted no lo conoce nadie. Es decir que en Cuba, para tú ser artista y poder salir en, el, en escena, vamos a ponerlo así, tiene que ser un hijo de puta. En Cuba para ser un deportista de alto rendimiento hay que ser tremendo perro cingado y tremendo perro hijo de puta en Cuba para ser un músico de alto rendimiento para ser un músico de los que, de los que asoman el rostro en la televisión hay que ser tremendo perro y tremendo descarado, tremendo hijo de puta y tremendo HP y esas son las gente que más gritan patria y vida y esas son las gente que ponen el rostro aquí en el exilio cacareando como papagayo Patria y Vida. ¿Quiénes son en realidad los que dicen Patria y Vida? Todos fueron unos cingados. Todo, todo el que estuvo en la televisión cubana, todo el que salió por el canal 6S y por el telereverde cochino, eso fue un hijo puta. Ustedes lo saben bien todos. Carlos Otero, Boncoquiñongo, Carlucho, Robertico, la mierda, Antolín el pichón, la resinga, su madre, todo el mundo, fue, todos fueron unos cingados, ustedes lo saben que todos fueron unos cingados, ahora vienen aquí gente de zona, la misma mierda, todos los reggaetoneros, esto es una partida, cingado todo, y son los que dicen, patria y vida, ustedes son unos cingados, el, ustedes son unos cingados todo patria y vida es una falsa y es una mierda y es por eso que yo no me he parado más en mi video ahí, tú me entiendes o poco a poco me ha ido saliendo tú sabes por qué porque yo no quiero yo, yo le voy a decir como le dijo como le dijo Golbacho a Raúl cuando este fue a buscar ayuda en el 89 si los americanos intervenían yo no voy a viajar 10.000 kilómetros para que me escupan la cara eso es lo que pasa y por eso aquella mierda nunca se va a caer porque esto está lleno de traidores, esto está lleno de mierda. Los que siempre han pasado hambre, siguen pasando hambre en Cuba. Y los testaferros, los cingados, los que dieron palo, los que tiraron huevos, los que cayeron a palo a la gente en el maleconazo, los que, los que dieron palo a la gente en, en, en julio. En las protestas estas, los también son unos, todos están aquí, todos entraron por la frontera, ahora dicen Patria y Vida, ustedes son unos cingados, aquí los hay, aquí los hay hasta, hasta, bo, hasta boina negra de esos de re represores cingados, eso. aquí los hay gritando Patria y Vida, estamos hasta el techo, estamos hasta los cojones de tantos jueputa que está metido acá adentro, diciendo Patria y Vida, para mí Patria y Vida es una pinga y Patria y Vida es una falsa, y el día que aparezca un tipo con cojones, el día que aparezca un tipo con la pinga del tamaño de Posada Carriles o de Mascanosa, entonces pueden contar con este negro. Porque si se va a tumbar, que se tumbe, pero no voy a estar haciendo el papel de maricón de estarle llenando los bolsillos de dinero a ningún cingao. Yo me resingo en Patria y Vida y me resingo en toda esa pinga. Esa es la respuesta que tú querías que yo te diera. Esa es la que te estoy dando, maricón. Bye.